Y, y venido, bienvenidos a, a esta cuarta ronda de, de la Funny Cup. En esta ocasión estamos en el circuito de shanghai en China, en su versión intermedia, precisamente que, sé, que, que está hecha para, para estos coches, para los, los VTCC. Y, um, y vamos a poner el autodirector y bueno pues pues eso tenemos en pista 21 pilotos hemos, ten hemos tenido alguna baja últimamente y vamos a ver a ver qué, qué, qué nos ofrecen estos 21 pilotos hoy a ver si nos dan un buen espectáculo falta alguno me parece que he visto antes que aitor iglesias tiene algún problema con sus lentes de, de realidad virtual tiene alguna actualización, pero bueno, a ver si, si no tienen ningún, ningún problema y puede incorporarse, porque bueno está configurado para poder que cualquier piloto pueda entrar durante la cual o sea que tiene aún 15 minutos de tiempo. Cual y que acaba de empezar y que, bueno, pues ya vemos que han salido todos los pilotos en fila india. Aquí tenemos a a mil, líder del campeonato con ese BMW, tracción trasera tan diferente a, al resto de, de, de coches que forman parte de este campeonato. Que recordamos que son el Seat León, el Honda Civic, Chevrolet cruz y el Lada Granta. Bueno, vemos que, que siguen entrando pilotos. Ya ya vamos por 22. Vamos a ver si se van incorporando. y Alcanzamos un buen buen número de pilotos. Y bueno nada, decir que, que esta versión de, del circuito de Shanghai, um, como decía, es específica de para vtcc y tiene una longitud de de 4 kilómetros 600 cuando la, la, la versión GP pues tiene 5,5 cinco, cinco y medio no llega o sea que hay pues 800 900 metros pues buen recorte y bueno y nada que en este circuito pues eh, sabéis que se está corriendo la Fórmula 1 desde el año 2004 ininterrumpidamente bueno este año todo lo que está pasando del covid seguramente romperá esa continuidad y bueno aquí también pues se estuvo corriendo el, el campeonato de vtcc desde, desde el año 2012 hasta 2016 y en parte por eso lo tenemos en nuestro campeonato de RRS porque formó parte del calendario oficial de 2013 que en esa ocasión la manga la primera manga la ganó Don chilton con el con el Chevrolet Cruz y Tiago Monteiro eh, ganó la segunda ronda con el con el Honda Civic Bueno vamos a ver si, si los pilotos empiezan a marcar ya algún tiempo que todavía están en bueno, estas vueltas de instalación de toma de contacto con la pista vimos a mario vescos con el león que actualmente pues bueno, está en tercera posición de la general luego le daremos un pequeño repaso a esa, a esa general y bueno vamos a ver si le podemos acompañar vamos a subirnos a su cockpit vamos a acompañarle eh, a ver si en esta vuelta le traemos suerte a afrontar esta esta curva de 360 grados larguísima que es la que bueno da acceso a, a esta a, a estar también recta larguísima de 1,2 kilómetros es una de las más larga de, del mundial de, de fórmula 1 y aquí justo al pasar este puesto empieza el tercer sector vemos que bueno pues lo ha marcado en morado o sea que tiene fuerte mario aquí una frenada muy fuerte porque pasamos de 240 a prácticamente a 60 vamos a fondo vamos a afrontar esta última recta que, que da acceso a la última curva de, para, para llegar a la línea de meta producimos tercera derezamos a fondo y tenemos bueno estas construcciones tan chulas la verdad me encanta este circuito nuestro las construcciones pasamos por meta y marca un tiempo de 1.52-7. 152 para Mario escos Vemos que también acaba de pasar Manuel Álvarez con el Lada, Ya ha marcado 1.53-500, Sergio Núñez también, 1.53-2. Bueno, pues ya vemos que los primeros pilotos van marcando tiempo. A comentar que, que en líder Board. el tiempo más rápido lo tiene Luis de Gómez. Con 1.518. 8 y Mario Vescos mejor tiempo es 1.52-1. O sea que hay bastante bastante margen de, de mejora. Bueno, vemos que ya Edu, ya Simón O ya, ya ha tomado posesión del liderato, como siempre, nos tiene, nos tiene acostumbrados. Y uh, y ya ya ya tiene esa pole provisional con con un tiempo de 152 6 y medio nada cuatro centésimas de, de mario escos Luis de gómez pues también está ahí con medio segundo con ese 153 1 y le, le sigue el portugués Eje Nunes, como siempre los portugueses pues bueno dando muy buen resultado en estas estas categorías de estación delantera como siempre decimos bueno, pues son muy, muy muy habituales de, pues de, de, de estas categorías y están siempre presentes siempre que montamos con el campeonato de vtcr pues ahí están ¿no? estamos de menos hablando de dinero que se había inscrito pero bueno hoy al final no, no ha podido participar otro gran piloto portugués también bueno, pues muy rápido y, y muy y muy hábil con, con estos VTCC de tracción delantera. Pero bueno, a ver si la semana que viene podemos contar con ellos. Bueno, que comentar también que, que, que, que esta ronda, que es la cuarta, realmente debe ser la quinta. Lo que pasó la semana pasada, Hubo, como todos sabéis, una actualización de Race Room bastante complicada que nos tuvo sin poder acceder al, al juego pues casi 24 horas. Entonces no, no se pudo disputar la, la cuarta ronda, que era en el circuito de moscú raceway y le hemos desplazado a, a continuación de, de la última carrera con lo cual pues se alarga una semana el campeonato sigue pasándose la cuarta ronda esta eh, la quinta ronda entonces pasa a ser Macao que es la semana que viene y dentro de dos semanas ya será el cierre del campeonato con, con la carrera de, de rusia de, de moscú pues, para recuperar esa carrera que la semana pasada pues, por esos problemas de, de, que hubo en sector 3, en Race Room, pues no pudimos superar y tuvimos que, que posponer eh, de acuerdo con los pilotos, pues hicimos una, una pequeña encuesta eh, en ese momento y bueno, pues votaron trasladar ¿no? la, esta carrera a la última semana y así lo haremos. Bueno, vamos a. llevamos ya la mitad. Justa de Quali. De con eso se quedan siete minutos uh, y pico. Y bueno, pues tenemos ahí a, a Simona Mil con, con esa vuelta rápida que aún mantiene de 1.52-3. Sigue sí, Mario Vescosa, tres décimas casi cuatro. Sergio Nunes, seis décimas. Luis de Gómez ocho y media. Manuel Álvarez con el lada granta ya a un segundo punto dos. Volto de Loco por el Sumo con el Civic. A 1.4 y su compañero de equipo, el uruguayo Marcelo Giordano, a 1.5. Manuel Ves, 1.7. Fran Reaza, 1.9. Carlos Barros, au, también a 1.9. Hugo Alexandre, a 2 segundos. Alejandro Tomeno con el BMW, a 2.1 segundos. Eh, enrique Palacios, eh, tocayo. Nada no, más es que por eso tienes que tener suerte. Te Enrique, eh, a 2.6. Eh, Luis Sousa, a casi 3 segundos. Fernando Meneses, a 3,2. Giovanni Nici, piloto italiano, a cuatro y medio. Y Ana Fructuoso a más de ocho segundos. Bueno, aún quedan, eh, aún quedan varios pilotos. Acaba de entrar Aitor Iglesias. Bienvenido, Aitor. Esperemos que no tengas problemas con, con esas cámaras, con esas, esas lentes de, de realidad virtual. De poder de la actualización y, y de que lo pases bien. Ya tenemos 23 pilotos. Vemos que solo hay 18 tiempos marcados. Bueno, pues hay esos cinco pilotos que aún tienen que marcar tiempo y por supuesto el resto tienen estos seis minutos que, bueno, que son tres vueltas, tres oportunidades para mejorar. Como vemos que viene bajando poquito a poco Luis de Gómez. Vamos a, a subirnos a su cockpit. Ya al final de esta recta larguísima. Cara, la última curva de, del circuito en tercera debajo del cartel logramos cuarta y se dirige hacia la línea de meta quinta sexta y bueno pues ha bajado un poquillo su tiempo nada más nada menos 152 25 se hace con la pole y bueno pues ahí está simón a 068 pues me da que, que, que Simón va a tener que, que sacar el, el armamento pesado, quedan cinco minutos. Vamos a ver qué hace Simón. Vamos a acompañarle. Aquí lo tenemos. Aquí está en vuelta lanzada. Vemos que no, no viene marcando los tiempos especialmente demorado Bueno, pues aquí está iniciando justo al pasar este, este poste el tercer sector bueno vemos que sí que ha bajado una décima con lo cual potencialmente sería podría ser líder frenada fortísima al de esta recta tan larga primera segunda iríamos frenada hasta cuarta justo hasta la frenada de debajo de, de, de este cartel tercera giro más brusco Grama a tope y vamos a ver ¿Qué tiempo marca? Va a pasar debajo de una de meta. 1.52, 1.68. Bueno, también le ha rascado, por a... no llega a una décima Luis de Gómez, ese liderato. Luis que sigue, que bueno, que ahora está en boxes. Eh... Ahí lo vemos. Bueno, pues... Eh... Si sale es que no le va a dar tiempo. Yo creo que no le va a dar tiempo porque más o menos dos minutos la primera vuelta instalación más la aquella no renuncia renuncia a dar a hacer ese último intento es que no le va a el tiempo y vamos a ver eh, mario vescos está en p3 a más de medio segundo la verdad que, que tanto simón como luis pues están dejando huella ¿no? de, de su categoría y esas manos tan hábiles que tienen y, dejar a medio segundo a, también a un pilotazo como Mario pues ya, pues, bueno, pues ya deja a las claras no la el, el nivel no de, de, de estos dos pilotos de, de Edu y de, y de Luis de Gómez pero bueno vamos a ver Mario vescos que aún tiene esta última oportunidad para mejorar si no, si no puede al menos hacerse con la pole vamos a subirnos Coche, vamos a ver, recta larguísima, perdón, la curva esta larguísima que da acceso a la recta del tercer sector. Ah, no va marcando tiempo, pero bueno, sí, yo creo que le va a dar tiempo a pasar justo por una de meta antes de, de los dos minutos, que es un poco el límite para que te deje terminar la, la última vuelta. Frenada. giro cerrado hay derechas y bueno ahí tenemos ya la última curva 208 si sí, sí, le da tiempo vamos a acompañar ya durante toda esta vuelta a mario a ver si le traemos suerte y puede mejorar esa tercera posición que okay, vamos lo hemos complicado pues vamos a fondo sexta esta frenada es súper delicada con esta curva también de, de sentado tan larga veis que es una reducción constante de tercera a segunda y ahora aquí tiene que contravolantear para para afrontar la esta curva tan lenta de izquierdas enderezamos y ahora entramos en un sector de, de curvas enlazadas primero bastante, ahora las penas son bastante lentas pero a continuación pues eh, vamos a entrar en una zona ya de de curvas algo más rápidas, continuación, y que ya dan paso al, al segundo sector. Aquí tenemos esta semi recta, producimos aquí en los pianos, accede también a este, este conjunto de curvas de 160 grados. Es prácticamente gemela esa, esa, esa primera del inicio del sector. Afronta ya la recta que va a dar paso a, al tercer sector. Vemos que va calentando ruedas, parece ser. Yo creo que queda la vuelta por, por inválida. Aquí se alcanza casi los 240, por lo que hemos visto. Y bueno, pues ahí tenemos el los resultados. Vale, parece que me una mil en ese tiempo de 1.52. acaba de mejorar. 1.51, 9.41. Bueno, esto de simones es tremendo. 1.51, 9.41. Lo que deja casi tres décimas a Luis de Gómez en segunda posición. Seguido de Mario vescos A siete décimas y media. Sergio nunes el portugués. Eh, pues a una milésima de Mario. al Alves a un segundo, a 1.100. Y a Gabriel voltó. P6 Manuel Álvarez, P7 Marcelo Giordano, 8 y bueno, pues hasta aquí la quali. Ahora tenemos tres minutos de warm up. Podemos. podemos... <coughs> Buenos, bueno, hombre, bueno. Don Ariel, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Muy Buenas bien, tarde, muy bien. Ahora, acabamos de terminar la la quali. Pole para Simón. ahora de esperar Simón mil Sí. Y bueno, ha mejorado. O sea, estaba ya terminando ya el prácticamente en el último segundo. Bueno, ya, ya ha bajado casi tres décimas su tiempo. Como siempre, bueno, espectacular lo, lo décimo. sí estuvo peleado ahí con, con Luis, ¿no? Y que se sí, sí, sí, sí. Han estado ahí adelantándose por nada. Siempre por menos de media décima. Muy poquito, pero al final, bueno, pues ha dado un puñetazo en la mesa. Edu ha dicho: aquí estoy y bueno pues ahí la ha sacado esas 3 4 décimas a, a, a Luis y es que ahí la... van a estar peleando también, seguramente sí sí sí no, estaba comentando que, que bueno que han entrado al final dos o tres pilotos más al final son son 23. Uh, este, este chico uh, sí Pues, pues sí sino sí, no, no no está nada mal con el, la verdad que con esto de, de, del coronavirus nos habíamos acostumbrado a a ver parrillas eh, 30 treinta y y tal pero bueno <risa> eh, <que> <risa> está, <risa> Están, la ya la gente tiene más tiempo, puede salir de casa y bueno pues ya, Igual es que, también hay, hay vacaciones ahí, ¿no? En bueno claro, al mismo justo sí sí pues justo ahora en, en hoy es día 1 claro. de julio y es típico ya, ya gente que ya empieza a tomar pues una quincena, dos semanitas de vacaciones o más el que pueda claro. Ya empieza la época la época de verano Justo al revés que vosotros vosotros estáis en pleno invierno, ¿no? Sí, sí, acaba de empezar. El... Estás ahí con la bufanda. El... De hecho, oh. estoy con la estufita acá al lado. Ya ves. Yo todo lo contrario. Estoy aquí con el ventilador. toda la casa abierta. Uy, ¡Qué Buah, No sé qué decirte porque yo el calor lo llevo. Pero bueno, eh, nada, vemos que va acabando el, el warm-up. Y bueno, están aprovechando. Bueno, he llegado los... tres, tres carreras. 15 minutos tarde, ¿no? Más o menos. ¿Cómo? Más o menos. Pero bueno, esto, bueno, esto cul, es como... culpa, culpa tuya también es, ¿eh? Porque sí, yo sí, estuve eras todos los lunes, Tenía... hasta que me avisaron, para los Es pies. verdad, es verdad. <risa> esto, la, la, culpa, la culpa es de Fran, ya lo sabes. De Fran. Que me dijo, te encargas, ahora, ahora te encargas de la Fanny, por bueno, de la Fanny. A que él diga. Para eso, para eso viene Eccleston, realmente. O sea, el nombre de Fran Machuco es un alias, es Benny Eccleston, que cuando dejó la Fórmula 1 compró rey Rune en Spain y... <ríe> aquí, y.. aquí nos tiene. <ríe> trabajando. Pues nada. Pues nada, esto en no, cuatro creo. segundos y empezamos ya. Ahí va. Vamos a.. Vamos a ver. Esta salida. Que bueno va a tener en esas dos primeras posiciones a. A Edu, ya, ya Luis de Gómez, pues van salida bastante, bastante interesante, uno con el BMW, con el 90 y otro con el el Chevrolet Cruz, creo recordar que llevaba. Bueno, vamos a poner la vista aérea. Van saliendo los coches, vemos que todavía hay algunos en boxes. Y bueno, vamos a ver. A ver qué tal esta salida, que la primera curva es esta circular de 360 grados tan larga, puede ser complicada. Y bueno, pues ya están todos. Vamos a ver qué tal la salida. Bueno, pues vemos de momento una salida aparentemente sin problemas. Toma la delantera Simón, se queda un poco atrás de Luis de Gómez, ha aprovechado Mario vescos para tomar la, la segunda posición. bueno, parece que de momento eh, salida, limpia, salida limpia. Limpia y tranquila, sí. Sí, no sí, sí. sí. Bueno, está, la verdad que aquí todos son pilotos ya bastante rodados, bastante experimentados. No deberíamos de... de tener un o sea, problema. 20 minutos. Sí, sí. Tienen tiempo todo. Sí, bueno, una, una cosa que voy a comentar es que... El, y creo recordar que además esta Fanicap está teniendo muy pocos incidentes. Quiero recordar que la, la, la ronda anterior no hubo ningún incidente, ningún piloto reclamó. Y la semana anterior hubo solo uno. Pues lo que decía, ¿no? Pilotos muy experimentados vale. que saben estar en pista. No, no, no, no van no, no. con el cuchillo entre los dientes ahí. Bueno, sino que saben buscar su oportunidad, buscar el fallo del, del rival. Claro, a, bueno. Que es como tiene que ser, ¿no? Y, y, y además es bueno cuando no reclaman, aunque haya incidentes, porque por ahí se puede arreglar entre ellos, ¿no? Porque un, bueno, un eh, error es, lo cualquier... sí, no, no, por lo general suele, suele comentarse siempre los incidentes en el canal de Discord de cada campeonato y entre ellos pues, hablan, comentan, si piden, perdón si procede y, y, bueno, y, y seguro que aprenden, ¿no? Que bueno, que eso es una de las cosas que claro. también siempre nosotros, cuando animamos a la gente a, a poner incidencias, no solamente es por el no es por un tema de hacer justicia por la pelea, sí. no es por la pelea sino es porque realmente aprendes no, eh, eh, no es, mira, esta semana habido alguna incidencia de, de algún otro campeonato no me acuerdo cuál y y el piloto que ponía la incidencia llevaba razón pero acto seguido él ha hecho una acciones cooperación en pista peligrosa entonces también ha sido sancionado ¿no? entonces lo que te Pleado. quiero decir es que aprendo no pero aprendes tú de pronto ese piloto dice ¡ostras! ¿Pero? Sí, me habían me habían, me habían expulsado de pista a un a otro coche, pero yo no me había dado cuenta de que al incorporarme, bueno, pues pues eso es importante. Pero entonces, pues sí, no. siempre se aprende, siempre se aprende. Sí, sí, perjudicó a otro tercer piloto que no tenía nada que ver con el incidente, que vino y entonces se, se encontró un poco la situación, como pudo la controlar, pero al final un pequeño toque. Y bueno, pues pues bueno, pues ahí hay otro aprendizaje, ¿no? Entonces, pues eso, siempre siempre decimos que eh, aunque lo ideal es que, por supuesto, lo, lo arreglen entre ellos. Pero si tienen cualquier duda o si pre prefieren que, que los comisarios lo revisen, pues, bueno, pues para eso estamos y, ya digo, y siempre siempre se aprende algo. Hasta nosotros viendo los incidentes vemos cosas que dices, ah, pero esto, sabes, esto es así, lo discutimos. O sea, que hasta nosotros aprendemos, ¿no? Y luego lo aplicamos en pista. Claro, no sé. Tal cual. Bueno, pues llevamos ya transcurridas un par de vueltas de esta primera esta primera manga de 20 minutos vemos que ya tenemos a a Simón en, en primera posición seguido de, de Luis de Gómez que ha recuperado la segunda plaza y nada muy muy muy muy cerquita eh, pues tiene a a Mario Vescoz, seguido por Sergio Núñez y luego viene el Honda Civic de Gabe Volto a ver, Lozano con el, el P6 con el Nada y la presencia presión para Marcelo Giordano. Luego viene un grupito de portugueses, todos con el León, Manuel Alves, Carlos Barros y Hugo Alessandre. Se queda terminando P11. A continuación, José de Ana, Tom, eh, Tony Zaguirre, Fran Reaza, Enrique Palacios, Xavi López y ya da lugar a P17 a Luis Sousa, ha sido de. P17, P18, Fernando Meneses, David Díaz, P19, Giovanni Nici, 20 Ana Fotués en P21 y Alejandro Tomeno y Aitor Iglesias con los dos PMV cerrando el cerrando el campeonato. Vemos aquí que aquí por detrás como siempre, pues, bueno, pues hay estos grupitos que se forman todos de, de, de ritmo similar, ¿no? Aquí vemos estos cuatro pilotos, todos muy muy muy pegaditos. pegaditos. bueno vemos que le acaban de marcar a Tony Zaviró en un slow down por bueno, un poco por, por salirse de pista y Enrique Palacios pues otro slow también para abusar de los límites de pista y de, y de no trazar correctamente pero bueno solo levantas un poco el pie y listo a seguir vamos a ver a ver, Edu, cómo va. Vemos que ya tiene una distancia bastante grande con, con los que le siguen. Vemos que, de, que también que que Mario escos ha adelantado a, a Luis de Gómez. Esto parece que nos están aburriendo. Para de, de, de este las posiciones. Sí, parece muy parejo. Qué, qué bonito que es el Chevrolet. ¿no? Ah, sí, sí, de... sí. sí. Qué buena, sí, sí Sí, esa decoración está, está muy a mí me gusta mucho también el la decoración de, de. del Civic, la de Castrol, que es verde y blanca con alguna franja roja. Bueno, vemos que está. Bueno, bueno, bueno, vemos que están ahí luchando Luis y Mario, chapa Luis chapa, pequeño toque, pero bueno. Uf, madre mía. Están ahí eh, el límite pero no Es una categoría de que, que, que sí. va ahí al límite también. ¿no? Eh, sí, sí, es, chapa, muy de contacto, es muy de contacto. Eh, los coches lo permiten. No, no te va a, Sí, son muy. No, exactamente, no se te va a desa, desestabilizar y, y a perjudicar mucho. ¿no? Y, y bueno, lo único es eso: ¿eh? que eso va incrementando el contador de incidentes y luego, cuando llega a 50, a la calle. Eso es. <ríe> sí. Pero sí, igual para comunicar. llegar a 50, eh, 20 minutos oh. es, eh, Uf, Bueno, bueno. Tiene que ser demasiado. Bueno, eh, a 4 si puntos. A roce, roce. Sí, sí, el contacto, creo que era Quiero recordar, no si eran 4 puntos. Sí, porque, son 4. Sí. O sea que 10 contactos <risa> son muchos, ¿no? Pero, pero una carrera así reñida y apretada como parece que están teniendo Mario. Mario Vescos y Luis de Gómez. No sé, no sé. ¿Te puedes esperar sí, es <ríe> cualquier cosa? Bueno, no sí, sí, que... si lo van a expulsar, pero te ah. limita te limita a sumar esos puntos para una pelea dura al final. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, y ahí la pero, siguen, ¿no? Para pero el... bueno, sí, sí. Ahora la toma la delantera de eh, Luis. Pero bueno, ahí, ahí tenemos a, a Mario Vescoz, que ahí pues, pegadísimo, a menos de dos décimas pero ojo que está Sergio Núñez con el con el Civic no no perdón el Civic no lleva, es el León blanco y negro muy muy pegado con lo cual pues está beneficiando un poco de esta lucha ese bueno ha echado encima de Mario con lo cual bueno pues puede beneficiarse ¿no? de, de esa contienda que tienen Luis y Mario sí Vemos, también ahí pegado ¿no? sí, sí, sí sí están ahí los cuatro ¿no? sí, cualquier sí, error sí. pierden ambos. Bueno, bueno, bueno, este grupito de cuatro, madre mía. No se sé, no se puede descuidar ninguno. Pues eso, Luis de Gómez, Mario Becos, Sergio Nunes y Gabriel Volto. Que bueno, también está ahí luchando con, con Sergio Nunes. Buah. La verdad que estos coches eso. Es que, es que al final el contacto es lo que comentábamos, ¿no? Que tiene, tiene el problema de los puntos. Pero la verdad que. Es muy bonito verlo luchar, ¿no? De puerta con puerta. Sí. ¿no? Y, y, uh, y bueno, se pues le da, le da épica a esto. Sí. La es que, que sí. Invita. El, invita mucho al rebufo a lanzarse un sí, paralelo sí, sí, ahí, sí, sí. a pasar la curva en paralelo. Y bueno, ahí pegado, ¿no? al, al roce. Bueno, estos coches, la verdad que sí, si hubieran tenido un... Un push, tu o un derrés, algo, sí, pues, algo así. Habrá que haber visto, ¿no? Hubiera sido seguramente bastante interesante. Sí. Uy, Mario se va. Uh. Mario que se va afuera. Bueno, pero se ha incorporado con relativa velocidad, relativamente rápido. Ha quedado hasta la P5. Y bueno, vamos a ver si es capaz de, en estos 10 minutos que quedan, de recuperar. Ese aproximadamente ese, ese segundo no llega un segundo que ha perdido. La verdad que. Que, que ha perdido poco tiempo. Para, para lo que ha yo, creo que, yo creo que. Yo creo que pegó un volantazo para no llevarse a Luis, ¿eh? Porque, porque venía muy pegado y quizás claro Ese es el, el riesgo, ¿no? El riesgo de, de, de ir sí. tan al.. tan pegado, tan al límite. Es que claro, tienes que sí. cuando vas detrás tienes que anticipar mucho la, la frenada. Claro que bueno que, que normalmente siempre todo el mundo frena en el mismo sitio pero que bueno puede ser que de te espíste un poco antes un poco después y tú que vas detrás pues te lo comes ¿no? y, sí, y bueno, lo y en este caso un este caso parece efectivamente este caso parece que mario bueno, pues lo, lo, ha, lo ha gestionado bastante bien vemos que ya está bueno, pues muy pegado a, al grupito de de Bull que se ha upado a la tercera posición y sergio nunes p 4 y bueno, pues ya hemos mitad de carrera, vamos a repasar un poco todos los puestos. Y bueno, pues aquí tenemos a, en P1 a Simón O con esa ventaja de, de bueno, casi 8 segundos. Luis de Gómez en P2 ya se ha distanciado bastante de sus perseguidores. Casi 2 segundos. A continuación, Gabriel volto de lo que Sergio Núñez Piloto portugués en P4. Mario escos que como comentábamos, pues. está en p 5 Manuel Álvarez Lozano con el con ese lada rojo y, y blanco. P6 Marcelo Giordano también de Locos por el Simo, P6, muy buen P7, muy buen resultado para para estos dos pilotos de, del equipo. Locos por el Simo. Manuel Alves P8, novena posición para Carlos Barros Argentino terminando décima posición, seguido de Hugo Alessandre José de Ana con el otro lado Nada granta en P12. Tony Zaguirre que vuelvo vemos ahí. Bueno, bastante en solitario está corriendo bastante tranquilo. P13. P14 para Xavi López. Vamos a ver si nos enfoca la cámara. Xavi López. Este es el Civic que yo decía que tanto me gusta. Fran Reaza. P15. Luis sousa el portugués. En 17 posición, Alejandro Tomeno quedó ascendiendo. Estaba no sé si al principio en posición 22, ya está 17. Fernando Meneses con el León 18. David Díaz P19 con el otro lado Granta. El Tocayo Enrique Palacios con el Civic Naranja y Negro en P20. Giovanni Nicci P21, el periodo italiano. Ana Fructuoso con el Chevrolet Cruz Blanco y Negro. La vaca lechera, como ya le dice. Cerraría esta en la posición porque, por desgracia, aquí vemos que Aitor Iglesias está en boxes. Vemos, no sabemos qué problema ha podido tener, no vemos que le marque daños. No sé si es que ha tenido problemas con no sé, con esa caja de realidad virtual que decía que estaba actualizando el software. Pues solamente sea, esperemos que sea eso que se pueda incorporar a la segunda ronda. Pues nada, volvemos a, a carrera. Vamos a ver esa lucha. Ya vemos Mario vescos que acaba de adelantar a, a, a Manuel Álvarez, pero le ha la, la hecho la, la corbata y se la ha devuelto. Y nada mantiene esa, esa quinta posición. Vamos a un piloto que ha entrado en boxes. Vamos a ver esta vista subjetiva. Ha entrado en boxes el mono no. Entonces, Mira, Me... ah, sí Ostras eh, pues, pues, pues, pues, sí. Yo no sé si es que habrá abandonado Creo, están entrando todos los coches oh, Qué raro, ¿no? Ostras Esto, esto es bastante raro a, no ver, sé... a ver, a eh, ver En YouTube están preguntando si había parado obligatorio. No. Eh, yo me voy. Me, me voy a actuar no, como porque. No lo no recuerde, claro, eh, ¿eh? No, no, no. Eh, la la Fanny Cup. Pues esto será debe ser un fallo en la configuración del server. Debe ser, eh. Arme más, No. Le habrá salido un pic de Store ahí. No estaba previsto. Para entrar, porque entraron todos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. <risa> se ve que. Sí, sí, sí. Es eso. Pues. Hasta o sea, los chicos en YouTube estaban comentando, estaba, algunos estaban preguntando si, comprendo. si había entrado. Sí, sí, sí. No, no, fíjate, <risa> me, me estaba conectando ahora mismo al server para ver si. Si veo, si encuentro. Es verdad, está puesto está puesta la palabra obligatoria. Pues aquí hemos cometido un fallo de la organización, lo sentimos. Y, eh... y bueno, pues esto, por desgracia o por suerte, va a hacer la cosa más interesante. Sentimos mucho este error. Bueno, acá y los primeros ocho son que no entraron, marcan que no entraron. Bueno, lo vamos a avisar, vamos a poner bueno, una, un comentario. Seguro que no es un fallo del servidor, ¿no? No, no, el servidor está mal configurado, acabo de comprobarlo. Y está configurado la, la parada obligatoria a boxes. Ostras, claro, lógicamente bueno, va a pasar en, pasar. La, en la, pasar en la segunda. Ya Es pues, un poco fallo nuestro. <risa> Al fin y no al cabo es una faña, así que. Me están preguntando si hay que parar en la segunda carrera. Eh, sí, eh, va a haber que parar porque. Va a haber que parar porque la configuración es, es errónea, está mal y no se puede cambiar en.. durante durante carrera. Entonces, pues sí, sí. Vais, vais a tener que, que entrar, voy a, voy a poner una nota en el server, los pilotos para ver si la ven. Ahora a mí me salían los que ya habían entrado y los que no. Y ahora se me, se me fue eso del servidor. ¿eh? Vale, les he puesto un mensaje a los pilotos para que tengan acceso claro al ah, la... chat. ¿Sí? sí en el chat. Sí, sí. Como tengo acceso al server? Pues una pena porque esto, bueno, estropea un poco el tema aunque es igual para todos pero lógicamente pues es un fallo de la organización pedimos disculpas de nuevo y bueno pues pues puede estar interesante porque porque no no porque a eso le va quizás le, les obligue a ahora la segunda carrera hacer algún pensar durante el warm -up, alguna estrategia sí, de, de de momento entraron casi todos, así que o sea están, por más que sea, haya sido un error pero bueno, están entrando todos. sí, sí, claro. Sí, va, son todos conocedores de, ¿no? de, de las reglas. Saben que, que el no entrar pues les descalificaría. Y, y bueno pues han ido todos. Entrando son, la verdad que se han auto se han gestionado ellos solos. Nosotros no nos habíamos dado cuenta si no les hubiéramos avisado. en principio. Es raro decir lo que te dices. Ahora ya no sale el indicador de. Ese circulito verde que salía, que he visto que salía antes. El indicador de entrada en sí. boxes. A mí me salió hasta que entraron la mitad más o menos y luego se me borró. Sí, sí, el caso. Ahora que... le dio una, una a Manuel. A Manuel Álvarez. Álvarez, perdón. Uh -huh. Pero. No sé también si Creo que tendrían que cambiar dos ruedas, ¿no? Por lo menos, ¿o no? Si creo que piratorio. sí, creo que sí Creo que te obliga a cambiar Por lo menos uno el tren delantero o el trasero sí Qué bueno que... Porque he visto bueno, algunos pilotos que los vi entrar Y que entraron y salieron rápido, quizás uh -huh. Echaron unos 5 litros de combustible Y salieron claro. y no se la va contando eh, Claro eso, eso, eso puede ser, que si no conoce muy eso. bien El reglamento de, de Ray room pues se pueden llevar un, una, una pequeña sorpresa pero fíjate que esto está dando lugar a una clasificación bastante anómala pues tienes ahí a Simón los en novena posición séptima posición para Luis de Gómez y bueno vamos a ir terminando que iba me recuerdo que iba décimo cuando me estábamos comentando todo esto décimo, sí. décimo. Pues lo tienes no sé si es que que no ha entrado que no... sí sí quizás no se haya dado cuenta Y la verdad que no sé si plantear hasta que fallo, me, me siento muy mal. ¿eh? Me siento de verdad, joder. Ay, no está bien. Puede pasar. Sí, claro. Es, un, es, una, pero, bueno. más. es una. Es un afán y bueno. ¿Qué va a hacer? Yo me estoy divirtiendo. Bueno, sí, sí, sí. Sí. sí. Pues. Pues nada, quedan 20 segundos. Habría que tener los resultados finales porque. Si mal no recuerdo, los que no entran me parece que no los descalifica, pero los penaliza con ah, con tiempo. Sí, sí no puede sé, ser. No serán sé si unos 30 segundos, unos 40, no me acuerdo bien, pero descalificar seguro. Pues lo vamos a ver. Tira una penalización de tiempo. Lo vamos, sí. a, lo vamos a ver ya mismo, porque acaba de llegar el contador a cero. Bueno, lo que sí que vemos es que Simón está en novena posición luego, si le, bueno, si le respeta esa posición, luego en la pared invertida, pues saldría segundo. Con lo cual, bueno, pues se le pondría la... ¡Uf! ¡Oh! El civic casi se va. Se le pondría la, la segunda ronda bastante a tiro. Estaba pensando lo que tú decías de cambiar solo dos neumáticos. No sé yo lo, lo delicado que puede ser llevar dos, dos, dos neumáticos nuevos y dos desgastados, dos viejos, para la conducción. ¿no? Si te puede complicar más que ayudar, ¿no? El cambiar solo un bueno, tren. Sí, sí, sí, Y sobre todo si tiene un desgaste. Eh, o sea, fuerte, como tienen estos coches sí. adelante. Yo creo que sí. Es dependiendo del tiempo. Y además entraron, claro, cuando faltaban 10 minutos, así que el desgaste ya, ya estaba hecho. Sí. Bueno, pues va a pasar este que el seminando ahora por línea de meta. Vamos a ver qué pasa con con esos pilotos que no, no, no han entrado a hacer la parada obligatoria. Y que bueno, pues, que, que de nuevo pedimos disculpas por el fallo. Creo que los sí. primeros cuatro son los que no entraron, ¿eh? uh -huh. si Sí, me, me puede encajar porque son sí, todos. Se me, desapareció, se me desapareció el botoncito que tenía. Que me estaba marcando los que habían entrado. Eso también me parece raro. Sí. Eso, eh. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo también eso lo, lo, lo has comentado, me fijaba a mí me ha pasado igual. Sí. llegado sé quién no ¿O sí si sí, sí ha pasado creo bueno aunque le está marcando el, era la vuelta 11 la, la vuelta 12 no sé qué está pasando esto es bastante raro todo ¿eh? a ver está todavía ah bueno porque sí porque hemos configurado últimamente el, el, el final de carrera a dos minutos a que qué pasa el líder para que le dé tiempo a todos los pilotos a terminar Así que, que algunos habíamos bien, dado cuenta que claro. últimamente lo teníamos un muy ajustado y algunos pilotos no podían terminar. A ver, entonces. Más emoción. A ver que, cuál es la, el resultado final, ¿no? Pues nada, efectivamente, pues mira, el Luis de Gómez bueno, pues tendría esta victoria. Ah, mira, caso, los, lo sanciona con 90 segundos, ¿viste? Sí, sí, A sí. los que no bueno, entraron. Efectivamente, son pilotos que, que desconocían, seguramente, eh, esta regla. Ahora la volveré, volveré a ponerle la, la nota. Porque, bueno, he puesto. Voy a poner la, la, la, la nota de nuevo. Por lo menos que aunque ahora se han perjudicado pues con la segunda manga pues lo puedan a ver Bueno, pues están warm up, a ver si se han enterado. Vamos a terminar este warm up. Voy a volver a poner la, la nota para recordar a los pilotos. Yo creo que ya ahora ya van a van a saber todo bien, ¿no? Lo que sobre Sí, todo... no, el, el, está claro que los que conocen el reglamento ya han, ya han hecho la parada antes, pues no van a tener problema. Pero me preocupa los que esos. Siete ocho pilotos que, que lo desconocían y que no han entrado y lo han penalizado. Y, y que bueno, que, que a ver si, si estoy viendo avisos en el servidor, bueno, para que, para que se enteren, que sean conscientes y, y que, que no les penalice, que puedan hacer su estrategia, aunque se se, aunque rompemos un sí poco sea. lo previsto. Sí. sí, sí, acá yo lo escribí acá en el chat de eso, por lo menos acá Ezequiel y Simón están escribiendo ya. Ezequiel no sabía Y Simón se dio cuenta Pero bueno Ah, bueno Bueno, yo creo que Que puede ser Sí, si se, Bueno, si más o menos Todos los pilotos esta, esta segunda manga se... Bueno, pues están un poco atentos a este tema, pues igual puede, puede ser interesante, ¿no? Incluso, incluso. Sí, no hay que ser, se un problema <risa> en bueno, algunos lo toman con gracia, por lo menos. Pero bueno, ¿qué va? Vamos, ahora ya deben estar casi todos... Avisado, así que... Sí, bueno, yo Vamos ya he puesto varios mensajes. Simón acá está comentando que cambió los cuatro, quizás por eso perdió más tiempo que uh -huh. Luis, que terminó adelante. Sí, lo que pasa es lo que te decía, que, que yo no sé si puede ser contraproducente no El llevar dos ruedas nuevas adelante con mucho desgaste detrás, no lo sé. Pero bueno. Sí. En, en cualquier caso, ahora yo creo que ya los pilotos han tenido este warm up para, para preparar su configuración de... Ahí vemos que acaban de salir. Vemos que Alejandro Tomeno es líder. Segunda posición para Fernando Meneses. Y Simón mil Que ya se encuentra en tercera posición. Ahí lo vemos con el pmv blanco y azul. Seguido de Tony Zaguire, Luis Sousa. P6 para Manuel Alves. una posición para. Eh, para Giordano, el uruguayo. Con ese Civic. Eh, naranja y, y negro a continuación luis de gómez que está en p8 y que, bueno, imagino que luis va a empezar a una, una remontada vamos a ver, a ver. Que sí. vamos, vamos a ver con este cambio de, de, de panorama que hay por el por, por, por la parada obligatoria vamos a ver cómo lo gestionan ya lo, todos los pilotos son conscientes y bueno, puede ser interesante, ¿no? A ver las estrategias, el quién entra antes, después, lo que hablamos, quién cambia solo dos ruedas, quién cambia cuatro. Vamos a verlo, Para cambiar las dos, yo creo que, que es conveniente entrar al principio, o sea, a nivel abre los pins, entrar, para que tengan menos. no quede tan de balanceado, ¿no? Claro, para lo que yo te comentaba antes, ¿no? Que, que, que estén un poco más, más igualadas. Uy, este, aquí vemos este grupito de cabeza. Donde ahí hay cuatro o cinco coches en paralelo. <risa> que bárbaro. Sí, Pero bueno, no ha habido, fíjate, no ha habido ningún incidente. En esta panorámica se puede perfectamente. Y bueno, eh, la verdad que muy interesante. Pues sí, quizás la, la estrategia más inteligente podría ser esa, ¿no? Para ir con los neumáticos más parejos, ¿no? Claro. También cuenta cómo, cómo vayas en el. Si vas con este tráfico, también te conviene por ahí entrar. Y ya sacarte un poco de tráfico de encima, ¿no? Cambia la rueda y ya tirarlo al sol. Va a bueno, depender de cada uno, pero bueno. bueno. Ahí vemos a Luis de Gómez que poco a poco va haciendo puestos, ya está en P7 y va, la, pues va a la caza de, de Mario Vescoz, que ha sido su compañero de baile en, en la manga anterior hasta que, bueno, ha surgido el tema este de la parada obligatoria, por error de configuración. Y bueno, pues. Esta carrera que son 30 minutos es bastante larga y bueno. Eh, Luis puede tener perfectamente su oportunidad de, de llegar a podio. Uf, ahí vemos Manuel Álvarez con el Lada. Uh. Madre mía. Uf, uy uy, uy, uy, uy, uy, madre mía, qué desastre. Creo que se ha llegado por delante a Mario vescos Buah. qué mala sí. suerte de Mario. O sea, no, no, de verdad, haya perdido el control. Manuel Álvarez con el Lada. Y eh, Mario Vescoz. Uh, pues ha apagado los platos rotos. Aquí lo vemos intentando remontar en este grupito de la parte trasera. Está en P15. Uf, pero bueno, ha sido una acción bastante delicada. Ahí vemos a Manuel Álvarez en octava posición a la caza. Eh, terminando. Está en P7. Que bueno, que fíjate que hay muy buena salida. Parece que él, porque ha sido de los que ha tenido la penalización de 90 segundos por no cambiar neumáticos. Y allá. Sí, largo. Oh, o sea que. No sé. sí, sí, estaría por detrás. He puesto, no sé, 18, 20. Y ahí lo tienes en, en P7. Muy buena posición para él. La verdad. Y bueno, aquí vemos cómo van todos muy, muy agrupados. Ahora mismo todavía en estos momentos iniciales. Bueno, pues, todos buscando su ritmo y buscando compañeros de baile. Vemos que le marcan slow slowdown a José de Ana. Por ir muy al límite con los límites de la pista y bueno pues edu vamos a ver si madre mía que derrape edu ya está eh, liderando vamos a ver si las cámaras me hacen caso que parece que no van bien no. fran reaza el down bueno no, no, no me hace caso hoy las cámaras Hemos conseguido subir al cockpit de, del BMW de, de Edu acostado, ¿eh? No ha sido fácil. Sí, sí, sí, joder. no me quería dejar subir el tío. Y bueno, vamos a ver si lo acompañamos un poquito durante esta vuelta. Vemos que ya tiene aproximadamente un segundo y medio de ventaja sobre Alejandro Tomeno con el con el otro BMW. Digamos que va a afrontar ya la, la entrada al tercer sector. Vamos aquí pedala a fondo. Hasta casi los 2.40 se llega. Un poco menos. Conducimos primera pues, sobre 60. Y llegamos a ya a la última curva que da acceso a la línea de meta. Apurando hasta el último centímetro de pista. Y bueno, pues esto ha sido una vueltecilla con el amigo Edu. Sí, sí, parece que las cámaras no me hacen mucho caso. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahí tenemos a Alejandro Tomeno, segunda posición. Muy buen resultado para él de momento. Aunque hay que recordar que, bueno, que vamos a tener esa esa parada obligatoria. Por culpa de este fallo de configuración que hemos tenido, de nuevo disculpas. Estoy leyendo aquí. Eh, estoy, estoy leyendo aquí. Bueno, Ignacio vesco que se está quejando. Vamos a ver, Ignacio. Eh, el juego es que no informa. No, no, no existe. El, es, eh, los pilotos si sí les salta un, un indicador de que tienen que hacer cambio y si no conocen, si no se dan cuenta o no conocen la regla, pues les, les penaliza. Nosotros ha sido un fallo nuestro de configuración. Pero yo he estado informando manualmente, pero es que el, el juego es como es. Entonces, eh, el, que digamos que es una vergüenza que haya esta organización. Bueno, llevamos muchas carreras, muchos campeonatos. Mario ha corrido mucho con nosotros. Él te podrá decir si, si, si, es, si nuestras organizaciones son un caos o no lo son. Y, y bueno. Este amplato lleva cuatro carreras, creo que es el primer incidente que tenemos. La Fanny Cup lleva corriendo corri más de un año. En fin, Ignacio, comprendo tu, tu enfado, pero bueno, te pediría que lo comentes con Mario. Yo creo que el, el, el, siendo el perjudicado, tiene otro, otro, otra opinión, seguro. Y bueno, pues volvemos a carrera. Eh, quedan 22 minutos. Vemos que, bueno, pues. Vamos a. O sea, que Marcelo Giordano está luchando con Alejandro Tomeno. Lo vemos el, el Civic persiguiendo al BMW de Alejandro Tomeno. Y vemos que ya están produciendo algunos abandonos. Tenemos ahí a Enrique Palacios y el portugués Sergio Nunes. Así que nos quedan, quedan 19, 10 19 pilotos en, en pista. Creo que, que venían por unos incidentes ahí en el medio que estaba bien. Todo junto o desparramo sí, ahí. Si es posible, tenemos aquí este grupito de cuatro, cuatro pilotos encabezado por Luis de Sousa con José de Ana, Hugo Alessandre Mario Vescoz que, que está intentando remontar. Y que De verdad que sentimos mucho lo que lo ha sucedido. Y como decíamos, la penalización, el juego no, no, no, no distingue. Si entras, no entras, simplemente que tienes que entrar y cambiar mínimo dos ruedas. Sí, es así, es los ser, juegos sí, así. La organización ahí. La, la, la organización el fallo es nuestro por, por haber configurado mal la parada obligatoria. Pero una vez eh, ya en esa situación, las penalizaciones las aplica el juego automáticamente. y no tenemos nada. nada que hacer. Por claro. gracia En cualquier caso, bueno, pues, se le pedirá disculpas en Discord formalmente a los pilotos. Y todos bueno, los, los que no. Los que lo comprendan, imagino que sigan con nosotros, los que no estén contentos, pues son muy libres de tomar la decisión que, que estimen oportuno. Pero vamos, por nuestra parte, no nos va a doler prenda disculparnos, como llevo haciendo ya, desde que nos no hemos dado sí, cuenta. Ya, ya, a mi gusto demasiado, ya me parece. <ríe> sí, no, no la sí, verdad, es que me siento mal. Más, no, me, siento mucha me... Y me siento y mal, sí, al final, sí. sí. La gente no se da, no todo, se da cuenta pero... de, lo que, de todo lo que hay que hacer para organizar un campeonato. Y bueno, pues, a ver, a veces, ya... a veces a veces se cometen fallos, Hay a veces no, no somos cosas, perfectos. Claro. Hay mil cosas por hacer mm. y, y organizar todo esto también lleva mucho tiempo sí, y, sí, sí. Y, y además que viene bueno. de hace mucho tiempo y no suele haber fallos. No, no, hombre, no, lo, lo intentamos hacer lo mejor que podemos, al final lo, lo, lo hacemos con gusto, lo hacemos porque, porque nos gusta, porque queremos y, y queremos... el que corre acá también en Red un Space o en el, el juego también sabe que si quieren un cartelito ahí de entrar y bueno, saber resolver. Ver, eh, situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que a lo mejor también les, les ha pillado algunos pilotos de sorpresa y a lo mejor no han sabido reaccionar, no ah, se lo esperaban y, sí. o no han relacionado, ¿no? Que es una pena, ya digo que. Se, está. Se pero se bueno. Se entiende eso, pero no se puede hacer nada. Sí, sí, sí. <risa> eso, eso es un poco como, lo como que Mieres quiero decir. No por eso. Por no eso. Porque ¿no? pues un poco no, no, no entendía un poco. No entendía un poco el, de, el enfado de de algunos espectadores de, de YouTube bueno entiendo que, que no les gusta la situación pero bueno de eso a, a decir que, que es una vergüenza la organización que es un campeonato caótico bueno en fin no sé quiero decir entiendo el lo, entiendo el enfado y yo, yo me enfadaría igual pero bueno decir algo así yo creo que al final los que pueden evaluar mejor esos son los pilotos que llevan bueno, corriendo con nosotros ya mucho tiempo y que nos no conocen y bueno Vemos que, que efectivamente ya hay pilotos que, que han entrado a hacer ese cambio obligatorio. Eh, Dale marca en verde a Tomeno y a, que iba segundo, ¿no? Eh, está en P17 y a José de Ana. También está en P18. Y bueno, y poco a poco eh, tendrán que ir abriendo todos su parada en boxes. Creo que había una ventana limitada, no sé si era. 10 eh, minutos antes de fin de la carrera, me parece que había. O sea, que todavía les Yo queda. Yo creo que te lo abre en el, no me acuerdo si en el 30%, más o menos en la carrera 25 y después te lo cierra caminando. Sí, bueno, por es por lo cuestión... que te comentaba de entrar temprano, seguramente estos dos pilotos que entraron uh -huh. habrán cambiado dos bombas para más o menos llevar estable el coche, ¿no? Sí, sí, con sí. el mismo debate. ¿no? Sí, porque han entrado realmente habiendo vemos que ahora ha entrado alguien más, Manuel Álvarez con el Lada. Hugo Alessandre, Manuel Alves, bueno, pues ya van, van entrando todos. Le va marcando ya, ya veo el indicador ¿Sí? en verde, con lo cual, bueno, pues entiendo que, que esos pilotos no van a tener ningún problema. Y bueno, pues ahí delante sigue Simono 1000 En solitario, como suele ser casi siempre habitual en él. Y a bastante distancia, a más de nueve segundos, vemos aquí a. Luis de Goldmair perseguido por Marcelo Giordano. Pero bueno, este que está teniendo. esta, esta bonita lucha. Va a pasar por la meta. Parece que van a aguantar bastante algunos pilotos. Y vamos a ver eso, ¿no? La estrategia de llevar las ruedas más más pareja que han hecho estos primeros cinco o 6 pilotos, con la que parece que van a seguir el resto, ¿no? Que el... O cambiar las 4, cuatro, cuatro o a lo mejor ya, eh, pues cambiar un, un tren y jugártela llevarlo a desigual, ¿no? Con un rendimiento bastante distinto entre el tren trasero y el sí. sí, Yo creo que Simón va a ser eso, va, va a estirar lo más que pueda. Uh -huh. Hasta lo último y tratar de sacar diferencia y luego cambiar las cuatro y está. le va a sobrar porque va a andar tranquilo. Ahora los que andaban por el medio, bueno. Sí, bueno, la la verdad que... Los que Uye. no entraron todavía, si cambian dos al final, se les va a complicar los diez minutos que les quedan. Uh -huh. Cambie la adelante o cambie la de atrás, le va a quedar súper. inestable el coche. Claro. Porque veo que entraron un poquito, no entraron mucho, ¿eh? Son dos. Sí, yo creo, yo dos, creo que están entrando seis. más pilotos ahora. Creo que están entrando ya más pilotos ahora. Ha entrado Carlos Barros. Eh, creo que ahora mismo está en boxe Ana Fructuoso y Fran Reaza. Creo que Fran Reaza acaba de salir. Pero mira, creo que Fran Reaza mira, ha salido y no le marca en verde. Eso quiere decir que, no ha, que, que ha pasado y no ha cambiado los. No ha hecho el cambio, con lo cual, pues. Este, este hombre le va, le va a penalizar. No sé si poner un mensaje. A ver, a ver, intentar comunicar. Sí, yo creo que es difícil que también vean el mensaje, pero bueno. mensaje a ver si lo ve y aunque bueno le va a penalizar por entrar pero por lo menos que no le perjudique lo, lo mínimo posible ¿no? después de todo este este pequeño desastre ¿no? pero bueno vemos que efectivamente ya pasamos la mitad de carrera ya quedan 14 minutos y, y aún falta muchos pilotos por entrar vemos que Mario vescos poco a poco bueno, pues ahí está en segunda posición Vamos a ver cuando entre en boxes hasta dónde cae. Sí, Díaz, Luis de Gómez David... ya entrar y ya está saliendo? Sí. Lo vemos que y... Sí, sí, sí, vemos que Luis de Gómez está ahí ha caído hasta la quinta posición que bueno, que no está nada mal, ¿no? Si sale ahora con neumáticos frescos quedando 13, 14 minutos en P4, P5, pues puede ser una muy una posición de hecho, que justito con jordano también así que entró los dos juntos salieron pegados uh -huh. Sí, sí, estos dos llevan luchando toda toda la carrera y bueno parece que simón tiene la suficiente ventaja tiene 24 segundos marca aquí aunque siempre creo, creo que marca más de lo que es en realidad El... pero bueno no creo que tenga problemas para seguramente saldrá y saldrá líder Vemos que han entrado casi todos. La Vamos referencia de Simón sería eh, Tomeno. Sí. Dicen que entró. Y sí. esta sería este claro. es virtualmente. En, además entró, entró. yendo segundo, como tú dices. Claro. O sea que. Qué Vemos que. A ver, estoy viendo que los pilotos de Fernando meneses no sé si hacia abajo me, me da que están en boxes a ver. bueno Simona y acaba de entrar también ¿eh? lo veo en box uh -huh. está saliendo vamos a ver, ver cambio 2 vamos a ver ahí lo tenemos bueno pues eh, parece salen que junto. no no tiene tiene suficiente ventaja ah a ver. Sí, sí sí sí sí sí sí bueno no me sorprende tampoco, la verdad. Eh, Mario vescos que ahora sí está cambiando los neumáticos. Esperamos que ahora le marque en verde y pueda terminar y hacer la mejor posición posible. Y bueno, como decíamos, pues hay pilotos que ya se han ido retirando. Monitor Iglesias, Andreaza, Fernando Meneses, Seje que Palacios. Vamos a ver dónde sale Mario. Vemos que ahora ya le ha marcado. Ya la ha marcado en verde. Ya la da cual... ¿no? ¿Mm? en no ¿Están todos en verde? Sí, ahora están todo, todos es en vale. verde. Porque todos, todos los que no están eh, han abandonado, por lo que estoy viendo. ¿no? Del, del puesto 17 hacia abajo están todos ya tiempo en boxes con lo cual pues casi seguro que han abandonado una pena de verdad una pena todo esto que ha pasado pero bueno intentaremos hacerlo mejor la, la siguiente semana y bueno pues quedan 10 minutos vamos a repasar la clasificación Líder Simón Mil. a 15 segundos, tenemos a Alejandro Tomeno que ha retomado su segunda posición. Parece que la estrategia no la ha ido nada mal, al menos no ha perdido. Pero sigue muy de cerca por Luis de Gómez. Todos sabemos lo rápido que es con estos coches, así que esa segunda posición de Alejandro peligro Marcelo Giordano, pues en su persecución continua con, con Luis, Tony Zavirre. P5 ya más distanciado y pero seguido muy de cerca por el Lada de Manuel Álvarez. A continuación terminando seguido de Manuel Álvarez muy pegado muy pegado Carlos Barros. O Alexandre, hace llega hasta la P10 P11 para el otro León de Luis de Sousa. Xavi López con el Honda Castrol P12 Mario Vescos en decimotercera posición, Ana Fructuoso, pues una luchadora como siempre, desde atrás remontando en P14. cosa de Ana P15. Y cerraría la clasificación David Díaz, que parece que está entrando ahora. Debe tener algún problema porque había hecho su, su entrada obligatoria. Ah, estaba haciendo a lo mejor quizás un trade-through o algo. Va a parar. Pues David ya está parando. En principio, no sé si es que tendrá problemas con los neumáticos o, o quizás el combustible. Puede ser, puede ser que a lo mejor a, había dejado el combustible de la primera ronda sí. que son 20 minutos y le faltara ahora. Sí, porque quedan ocho, sí, porque pues nueve. nueve, podría nueve. ser eso. Podría ser es que, que esté repostando. Y bueno, vemos que, que ahí vemos que, que, que Luis de Gómez ya toma la delantera a Alejandro Tomeno. Y bueno, en estos ocho minutos se paran 18 segundos de de Simón vamos Ocho minutos, dos segundos por vuelta, no segundo no yo. No, no, ya está que pasarle algo. No, te iba a comentar, Ana Fructuoso es si no mal no recuerdo es la no sé si es la esposa o la pareja de Sebastián no de Seba va sí de pues, Seba. ah porque sí, sí, me acuerdo sí, que, sí. De, que decía que iba a correr y ahora que la que la están nombrando sí, tanto me sonaba sí, bueno sí, como sí, no pude sí. estar en la primera sí. carrera no sí sí no pues sí, está, está se corriendo se con está nosotros su y es su primera experiencia en ¿no? ¿eh? campeonato. y la verdad es que, que la chica lo está haciendo muy bien está siendo consistente aprendiendo y, y bueno pues pues, pues pues sigo un poco mi estrategia que yo también pues muy lento pero mi estrategia es la de intentar ser consistente no liarla mucho entonces al final eh, pues puedo acabar en un puesto medio decente simplemente por por consistencia por no meterme en peleas no meterme en luchas simplemente pues claro. eso intentando tener hacer mi tiempo mi ritmo y al final pues eso conseguir terminar y a lo mejor hacer un 15 o hacer un 10 o hacer un 12. Eso es lo que va. Sí, sí, poquito a poco, a poco pues, poquito a poco ir mejorando ya, ya llega la, la velocidad. Sí, llegado. Pues qué bien que está corriendo, felicidad Sí, bien. sí, sí, lo está haciendo la verdad, está muy bien, la verdad que sí. Y ojalá vienen las más chicas. Y bueno, vamos a, a volver a carrera, quedan seis minutos y medio. ya tenemos a... a esta lucha que hay entre Marcelo y Jordano el Civic y el BMW de Alejandro Tomeno aquí los vemos vemos que, que efectivamente el uruguayo le, le ha ganado la tercera posición así que Alejandro quizás está la contrapartida a lo mejor de su estrategia es que ahora, ahora el resto de pilotos llevan ruedas un poco más frescas que él no más nuevas él ha sido de los primeros en entrar Alejandro quizás por eso pues está por un poquillo aguantar el ritmo a los que han entrado un poco más tarde. Yo creo que sí. sí es posible que. Es posible que sea eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Donizárez está en P5. Bueno, ya está este grupillo. Pues que no hace mucho caso al. El... Cámaras, pero ahora tenemos a Manuel Alves pasando todo este grupo de los Sean León, seguido muy cerca por su compañero Carlos Barros con el, con el otro Sean León blanco y negro. Ya ver si cazan a este grupo que tienen delante, empezado por terminando. Y Manuel Álvarez. lo tenemos. Por delante las cosas, la verdad que bastante tranquilas, ¿no? Estos cinco minutos últimos que quedan. Más de 18 segundos de ventajas para, para Edu, para Simono Mil. Luis de Gómez, que bueno, que no se puede despistar, tiene a dos segundos a, a Marcelo Giordano. Ya un poquito más retrasado, pues Alejandro Tomeno. Vamos a ver si es capaz de mantener esa cuarta posición. Y bueno, ¿por qué no? no saltarla, recuperar la tercera posición que le ha ganado el uruguayo Marcelo Giordano. Y Tony zaguirre a continuación, quinta posición. seguido de Manuel Álvarez Lozano con el.. con el lada granta y muy, muy, muy, muy cerca está de cicliseminando con el con el Civic verde y blanco de Castrol. Está presionando ahí para. Sí, sí, sí, sí. Sí, al principio de carrera bueno ha tenido Manuel ese, ese incidente que, que ha perjudicado tanto a, a Mario Vescos. Que no sabemos si le ha perjudicado a, a él en, en el de neumático. Bueno, que bueno, han cambiado. Pensando, han tenido que entrar. Me había olvidado. Pero bueno, parece que le que resiste el ataque a Manuel a, a Ezequiel. Por detrás vemos no menos rompí, se fuera acomodando a la misma posición, te diste cuenta, ¿no? Sí, sí en box y todo pero sí al final más la, sí sí sí la lógica se impone no al eh, final no no ganas por lo he visto mucho tiempo no parece que todo el mundo está más o menos en su posición natural pues eso Simón Arriba Luis de Gómez Marcelo Jordano Fernando Tomeno Tony de Aguirre pues todo este grupito pero bueno, todos que ya esperábamos que fueran a estar arriba. Pues siguen en paralelo, Manuel, ¿eh? y ese que se, recién se pasaron uno a otro, pero siguen ahí en, en la lucha. Sí, sí, están ahí constantemente. Porque además Ezequiel parece que, que tiene más velocidad, pero luego al final el, el, el Manuel le aguanta, ¿no? perfectamente le envite. Yo creo que realmente, o sea, la sensación de que es más rápido Ezequiel, pero, pero que no encuentra el.. el momento, ¿no? O el punto sí, adecuado sí. De, del circuito para. para. para, para sí, estar Cuando es que para... están muy parejos. Sí, quizás si, si se quiere estaría adelante se escaparía un poquito, pero también tiene que saber encontrar ahí el hueco para para poder pasarlo, ¿no? Porque. o esperar un error de. de Manuel. Sí, sí. Queda sí. un minuto y medio, pero bueno, ahora mismo los neumáticos todos llevan neumáticos relativamente frescos, o sea que no, no, no, no sería normal o un fallo de. Por ese lado, ¿no? si sí, puedes un fallo de conducción, alguna pasada de frenada, pero bueno, parece que, que, nada, que Manuel le está aguantando perfectamente la, la apuesta. Terminando, vamos de nuevo con, con Edu, acompañarle en este último minuto que queda para, para ya cerrar esta segunda. Si ronda. Mundo, ¿no? la sí, sí, él como siempre, de hecho, ampliando ventaja la última vez que. Habíamos pasado a visitarle, andaba por los 18 segundos, ahora le marca más de 21, o sea que él como siempre, pues absoluto dominador. Ya están 22 segundos. Y bueno, pues ahí también tenemos a Luis de Gómez. Y bueno, vamos a ver cómo afronta ya estas últimas curvas. Es cierra pues bueno, pues esta, esta victoria, esta segunda ronda merecida. Bueno, ya está en la, en la parte de la recta de atrás. Va a afrontar la, esta recta tan larga, que bueno, recordamos que es una de las más largas del Mundial de Fórmula 1, con un kilómetro 200, larguísima. Bueno, con estos coches se llega a alcanzar casi los 240 kilómetros por hora una frenada muy fuerte aquí al llegar a pianos pues se pasa de 240 a 60 y bueno pues aquí tenemos la, la última curva vamos a ponerle la cámara aérea para ver cómo llega a meta Edu ya ahí lo tenemos. victoria para Edu. A continuación, pues esperamos ver a, a Luis de Gómez que... ¿Qué pasa con las cámaras? Que llega por ahí. Y se hace con... con la segunda posición. Continuación, vemos que pasa Marcelo Giordano. Y ahí al fondo vemos a, a BMW Alejandro Tomeno con esa buenísima cuarta posición. Y ahí llegan al final, terminando. Parece que, que sí, se sea... Sí, sí, es que sí, pero es que veo que está muy atrás Manuel Álvarez. ¿eh? Parece que se ha retirado. debe tener algún problema en el último momento. Y bueno, pues ya han pasado todos: Tony aguirre Manuel Alves los barros vemos ahí un un Fibic en boxes con las dos ruedas en levantadas Una cosa muy muy curiosa fijaros curiosa fijaros o sea, debe, debe estar reparando o algo pero bueno cualquier caso bueno pues van llegando ya los últimos pilotos, los pilotos. Es el que se lo dejaron ahí ah, colgado ostras pues sabemos a, a David Díaz que va que cierra ya, ya pues, todo, todos los pilotos que tengan que, que pasar. Al final, Manuel Álvarez, André Menese, Fran Reaza, Hitorio Iglesias, Sergio Núñez y, y Enrique Palacios eh, no, no consiguieron terminar. Y bueno, pues. Creo que ya no falta ningún minuto por pasar. Y no, vale, ya ha saltado la ahí clasificación. Está. Y bueno, pues ahí tenéis la clasificación final. Ganador Simón 1000 y vuelta rápida para Simón O'Milly. P2 Luis de Gómez, tercera posición para Marcelo Jordano. Cuarto Tomeno. Quinto Che mirando. Sexto Tonis Aguirre. P7 Manuel Alves, seguido de Carlos Barros. P9 para Mario vescos O Alexandre en P10. P11 para Luis Sousa. Décima posición, Xavi López, P13, Ana Fructuoso, muy buena posición para Ana, José de Ana en P14, Manuel Álvarez, que estaba ahí luchando por esa quinta y sexta posición, ha caído hasta la P15, David Díaz, P16, Fernando Meneses, P17, Fran Reaza, 18, Aitor y 19, Gabriel Volto, 20, Seja Núñez, 21, Giovanni Nietzsche, 22. Y bueno, y hasta aquí el la carrera de hoy un poco accidentada por este problema que hemos tenido de, de configuración y que, y que bueno y que sentimos mucho nos disculpamos de nuevo con, con los pilotos por, por este fallo que intentaremos que no vuelva a ocurrir corregiremos, sí, corregiremos. Y nada y nos despedimos hasta la semana que viene que ya nos veremos en, en Macao que bueno que promete como siempre Macao. ser una carrera espectacular Pues nada, Ariel. La semana que viene más. Bueno, Daniel Enrique. Venga, hasta Saludos a todos.